Y acá estamos listos con todos los adornos de Navidad. ¿Qué vamos a hacer hoy? Decorate the, Decorate the Christmas tree. Vamos a decorar el árbol de Navidad que está ahí. I the <laughs> 1, 2, 3 ¡Ah, bueno! ¡En español! ¡1, 2, 3! Buenas, Chelo desde acá de Edmonton, perdón por la interrupción, eh, te quería saludar, aprovechar que ya estamos en diciembre, último mes de este año raro, diferente. Espero que te haya gustado cómo quedó el arbolito que hicimos, eh, así como también espero que te esté gustando lo que estoy haciendo en el canal. Como estás viendo, los, los sábados trato de hacer un poquito más informativo, unos videos más largos, donde podemos conocer historias de algunos latinos eh, que viven acá en Edmonton o algunos lugares de acá de, de alrededor, como dice, el de Calgary, por ejemplo, y los días de semana tener un video un poquito más cortito, pero estilo blog. Los comentarios que me están mandando, por ejemplo, del sonido, de la calidad del video, pido disculpas, eh, acordate que todavía sigo con el teléfono y un micrófono no tan eh, de buena calidad, así que bueno, lo importante es que se hace con amor. Agradezco que sigas acá, que sigas comentando, que te siga gustando, espero de los videos. Ya en algún momento voy a tener un buen equipo, eh, esperemos que pronto. Acordate que me puedes seguir en Instagram para ver más cosas que vamos haciendo día a día con Luca y Brandy y también para aprovechar para que sepas los videos que vienen, cómo se prepara la gente acá en Navidad en Edmonton, cómo arman sus casas, es una cosa impresionante. También hicimos eh, culopatín o sledding se llama acá, con Luca, así que también te voy a mostrar un poquito de eso. Y también tuve una charla con dos jóvenes mexicanos, Eric y César. Nos tomamos un cafecito y pudimos hablar de qué es lo que hacen acá, su historia, de cómo llegaron, cómo estuvieron acá, dónde estudiaron y qué se dedican en este momento. Así que bueno, te agradezco. Como siempre con mi cafecito, una vez más una disculpa por la calidad del sonido del video, pero bueno todos los comentarios me gustan, son leídos, como por ejemplo el otro día que también me pusieron que era, no era Neuquenina, que era Neuquina, todo se aprende y todas las críticas constructivas en buena onda. Eh, son bienvenidas. Y te agradezco una vez más por todos los comentarios y por seguir acá en el canal. La verdad, que hace 3-4 meses que empecé con esto y crecimos de una buena forma. Y bueno, gracias por estar. Mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina. Gracias. ¿Te de pensaste que me iba a olvidar? Avante antes y avante siempre. Nos vemos.